...muy buenas, ¿qué tal? Soy Darío del Centro Avenidas... ...y vengo a, a explicar el, el, los pasos... ...que le hemos hecho a este fantástico Kia. ...empezamos por la parrilla y el morro... ...para quitarle todos los mosquitos... ...a continuación utilizamos el fantástico... champúcera que tenemos... ...para quitar lo que es la suciedad... ...y lo que es el barro que ha, que ha caído estos días... ...sobre todo aquí en Mallorca... Eh, ...pasamos a, a lo que es las llantas... ...a tratar de quitarle lo que es la, la grasa... ...y embellecer lo que es el neumático... Eh, abriantamos el coche en sí y por último dejamos como siempre hacemos los cristales de dentro y fuera y como veis este ha sido el resultado que para mí ha quedado espectacular <música>